¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¿Qué podemos hacer con ustedes, eh? Les cayó la de contenido y por eso están buscando en, en Google, en YouTube, en Forbeta desesperadamente, cómo librarse de este cartelito, eh? Bueno, no tengo la, la solución definitiva, pero si tú haces exactamente lo que yo te puedo brindar en este video no solamente vas a evitar la original de contenido Y es que si ya te cayó este cartelito Antes de monetizar, obviamente, antes de monetizar Salió este cartelito de color amarillo que dice Original de contenido limitada en Facebook ¿Y crees que en poco tiempo vas a poder recuperar No solamente la legibilidad Sino que de una vez por todas vas a poder monetizar por Facebook Y vas a poder ganar dinero por Facebook Que es lo que todos creemos, ¿no? Hola qué tal gente, yo soy Nando Di, esto es Creative Roll y hoy vamos a hablar sobre el tema que a todos los que les gustaría ganar dinero por Facebook queremos solucionar y es la parte de la de contenido limitada ¿Okay? ¿Por qué sale este cartel? Pues básicamente porque infringiste una de las normas más importantes de Facebook que no debes de infringir y es el tema de subir contenido que no es tuyo ¿Cómo evitamos esto? Pues básicamente no subir contenido que no es de nosotros ¿Y por qué nos cae este cartel? Pues ya lo dije nuevamente Acabamos de subir contenido o hemos estado subiendo constantemente contenido que no son de nosotros Ya sea imágenes, ya sea memes, ya sea videos Si tú estás subiendo este tipo de contenidos que no son tuyos obviamente, que son de página, que son de Instagram, que son de otras redes sociales pero yo quiero subirlo en mi página de Facebook lo más probable es que te cayó este cartelito amarillo que al parecer no hace daño pero sí que hace daño créeme y más cuando ya te estás volviendo un poquito relevante en Facebook ya cuando la gente está compartiendo y empiezan digamos a interactuar en tu página así que no queremos esto, ¿cómo lo vamos a evitar? Digamos que ya empezaste en Facebook, estás creciendo en los grupos y demás, todavía no tienes el cartelito amarillo de original de contenido limitado. Digamos que tienes una red de unos 3.000, 6.000 suscriptores, digo seguidores, eh, me confundo un poco con, con YouTube. Pero este, te estás dando cuenta que en algunos grupos, que en algunas comunidades de, que hablan sobre temas de Facebook, de monetización de Facebook, están saliendo un cartelito que dice original de contenido limitado. Yo no quiero que me ocurra esto, entonces ¿cómo hago? Estoy buscando en YouTube, estoy buscando en todas estas temáticas que hablan sobre temas digitales, sobre cómo monetizar en Facebook, pero no hablan concretamente de cómo puedo yo evitar el cartel original de contenido limitado si ya he estado subiendo contenido que no es mío. Bueno, aquí te la tengo fácil. Si no te ha salido este cartel y estás subiendo contenido que no es tuyo, la solución más práctica que puedes hacer en este momento es que ve de subir estos contenidos. Si estás subiendo videos que no son tuyos, empieza a eliminarlos. Pero de un solo golpe, no nada, no, pero es que ya tengo unos que me están funcionando. Eh, me están trayendo más de 300 seguidores por día. Y no solamente eso, sino es que se está volviendo tan viral que... La verdad es que me haría mucha pena eliminar este video. Bueno, mi hermano, si tú crees que tener un video que te va a atraer muchas personas, pero a costa de eso vas a perder la monetización de tu Facebook, vas a perder la elegibilidad de tu Facebook y lo que es peor, te vas a ganar un gran shadow ban Bueno, mi hermano, tú puedes seguir con ese video. No tienes, no tienes problema. Que ese trite grande, bueno sigue así Pero no vas a poder ganar en Facebook absolutamente nada Ni como colaboración de marca Ni como anuncios de stream Ni como Artículos instantáneos Ni nada que tenga que ver con el programa de monetización De Facebook, entonces Si nos ponemos en balanza qué es más importante, un video viral Que te conozcan tu página Por ser un video viral O eliminar esos videos Porque todavía no tienes esta infracción Y empezar a subir videos y contenido que solamente sean tuyos no quiere decir que tú no puedas tomar una imagen unas escenas de una película pero imagen estamos hablando de imagen no fracciones de video estas imágenes y tú empieces a hacer tus propios memes o tus propias frases de motivación dependiendo del nicho que tú le estás tirando a Facebook y subirlas, porque estás tomando estas versiones las estás modificando y las estás subiendo como contenido para Facebook. Pero prácticamente es algo que tú estás haciendo por tus propias manos. Y Facebook no va a tener problemas contigo. Ahora, ¿qué pasa? Es que mi nicho es de virales. ¿Qué puedo hacer? Bueno, el tema de viral sería para otro video, porque realmente tendríamos que hablar literalmente de temas virales. Pero quiero adelantarte algo, subir videos de TikToks no es video original, porque prácticamente estás subiendo videos de una página llamada TikTok de la competencia directa de Facebook y de YouTube. Así que no es conveniente que tanto en YouTube como en Facebook estés subiendo videos de TikTok. Porque al principio no vas a tener problemas, pero a medida de que estás Viralizando este tipo de contenidos te va a caer un hermoso cartel amarillo en Facebook y no queremos eso. ¿Qué podemos hacer respecto a esto entonces? Si subiendo memes me cuesta trabajo, pues nos tienes que aprender. Hacer memes, puedes hacerlo por Canva, puedes aprender en unas dos semanas el programa de Illustrator o de Photoshop Y empezar a hacer tus propios memes o tus propios contenidos de imágenes en Facebook Pero por favor, haz las cosas bien, es lo único que te pido, haz las cosas bien Respecto a, las, a los videos, es que mi página es una página de películas Bueno, lo que tú puedes hacer es que tú puedes tomar fracciones de esta película Si te las has visto varias veces, pues no estas fracciones de estas películas y empiezas a hablar en una voz en off de lo que tú quieras hablar o de decir, bueno, estas es son las escenas más impactantes, ta, ta, ta, ta, pero que sea contenido completamente tuyo. Si tú no has trabajado en este contenido, no lo subas porque te vas a perjudicar. Esto es para las personas que, obviamente, todavía no le ha caído la infracción, pero que ya han cometido original de contenido, es decir, que saben con... Están, es decir, que son conscientes que están subiendo contenido que no son suyos pero quieren evitar que les caiga este cartel La solución, eliminar el contenido y subir contenido que es tuyo Vea, es la única solución Me cayó el cartel, ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, son tres meses de penalización Por mucho que tú hagas cualquier tipo de cosas que no te van a servir que cambiar la, el nombre de la página, que cambiar de dueño que crear una nueva página y fusionarla pretendiendo que la otra página pues va a, a, a quedar como si nada Eso anteriormente se podía hacer, pero hoy en día Facebook ha tomado dos medidas Porque muchas personas que son tan flojas y no quieren crear contenido de calidad lo pasaban haciendo ¿Qué creen que papá Facebook se puso mucho más estricto y con cualquier contenido que no es tuyo, bailas Te jodió Ah, no, pero es que yo puedo eh, hacer una nueva fanpage y puedo fusionarlas. ¿Y qué crees? Asunto resuelto. ¿Sabes qué? ¡Pailas! ¿Te jodiste? ¿Por qué no puedes hacer eso? Poco a poco, estas personas que no suben contenidos suyos y que se están logrando por Facebook, quiero decirte que estas personas, si no suben contenidos que no son suyos, eh, creo que para el año 2021 ¿no? y lo que resta de estos años van a desaparecer, lo mismo pasaba con YouTube, hoy en día ya no pasa, así que si eres una de estas personas, lamento decirte que a menos que realmente te conviertas en un creador de contenido, tus días están contados, no es que ya tengo el cartel pero yo quiero empezar a hacer las cosas bien, bueno mi hermano lo que tienes que hacer es evitar realmente, y esto te lo digo en serio, evitar seguir subiendo contenido que no es tuyo, es que no sé cuál fue el contenido que me perjudicó. Si todo el material que subiste en tu fanpage no es tuyo, lo copiaste, alguna cosa, lo que sea, elimínalo. Deja tu página completamente en blanco y empieza de nuevo. Vas a evitar subir contenido que no es tuyo, tanto imágenes como videos, y empiezas a hacerlo por ti mismo. Que me cuesta mucho subir videos constantemente, puedo nada más subir un video a la semana o cada 15 días o un video al mes, bueno, ¿qué se puede hacer? Te va a tocar hacerlo así desde el principio, pero es mejor que lo hagas así a que estés subiendo contenido que no es tuyo. En realidad deberías hacer esto para que veas cómo las cosas cambian a favor tuyo y te puedas convertir en un creador de contenido para Facebook. Valenando, pero si hago todo esto mando una apelación por Facebook ¿Qué debo hacer apenas que me cae el cartel de original de contenido? Bueno mi hermano, ya cuando te cayó el cartel amarillo lo que tú debes hacer es que bueno Sentar cabeza, la lie, voy a eliminar todo el contenido y empezar desde cero a partir de hoy mismo O a partir de mañana a subir contenido que es mío ya, eso es lo que tú tienes que hacer. ¿Cuánto tiempo dura? Bueno, la penalización dura tres meses. Facebook te toma un tiempo de tres meses para ver si tú tomaste acciones netas tres meses. Si en estos tres meses no tomaste acciones en Facebook, ¿pero qué crees? Que pueden pasar tres meses, pero no te van a ver la originalidad de contenido. Así que lo que debes hacer es hacer las cosas bien y ya. Y no pasa nada. No, es que he visto unos tutoriales en Facebook y he visto unos tutoriales en YouTube de que puedo recuperar la legibilidad de contenido en Facebook eh, cambiándole el nombre a mi sitio web. Digo, cambiándole el nombre a mi página de Facebook. Inténtalo. No, es que lo puedo hacer dándole... Permisos a otra persona y que se vuelvan Administrador y yo me salgo de esto Entonces como es un perfil nuevo Entonces no va a incurrir Original de contenido Hazlo No, es que ciertos youtubers me dijeron Que yo tengo que empezar a hacer streaming Y estar subiendo videojuegos En una página de religión O una página de películas O una página de series Bueno, hazlo Puedes hacer exactamente todo lo que te están diciendo todas estas personas que la verdad es que no tienen ni siquiera un punto de credibilidad porque están haciendo exactamente lo que hacían estas personas que subían películas, series en Facebook y que intentaban lucrarse que al poco tiempo cuando la página se cuando la plataforma se daba cuenta la borraba la cuenta ya prácticamente todas estas marañas que hacían estas personas de hoy en día no funcionan ¿Por qué? Porque Facebook ya prácticamente es como YouTube, toma medidas Y es un poco más estricto y castiga peor que YouTube Porque YouTube te puede censurar un video Pero Facebook toma medidas mucho más drásticas No solamente te censura un video, sino que te censura, te censura toda la página Y no vas a poder monetizar Vas a perder prácticamente todo el trabajo que tú hiciste Solamente por querer hacer las cosas fáciles Y en esta vida las cosas no son fáciles Así que, ¿qué crees? ¿Cuál es la mejor solución que puedes hacer? ¿Hacer las cosas bien o hacer las cosas mal? sin ¡Sí, Nando, pero es que serán ¿cuántos meses? ¿Tres meses? Yo quiero plata ya. A ver, mira, te voy a decir una cosa y quiero ser un poco, digamos, serio en este tema. Yo soy creador de contenido de YouTube prácticamente del año 2017. En este canal, empecé en este canal llamado Creative Roll. Tengo prácticamente casi 2.000 seguidores, 2.000 suscriptores y todavía no gano nada a través de esta plataforma. Sobía un contenido que no era mío. En el Facebook tengo exactamente tres páginas, bueno realmente son cuatro Dos de, o sea, dos de estas cuatro páginas son verdes y han estado verde prácticamente por 2 años. Las otras dos páginas empecé a experimentar y se volvieron amarillas y otras se volvieron roja no era porque yo subía contenido mal, sino que las personas que trabajaban conmigo en estas páginas subían contenido que no eran suyos. Hoy en día estas personas no se dedican a esto. El punto que yo quiero hacer con todo esto es que si tú te quieres dedicar a ser creador de contenido, a ganar dinero por internet, todo tiene su tiempo. Si tú quieres ganar dinero ya, ya, ya, ya, ya, es mejor que busques un trabajo. Y mientras tengas este trabajo y tengas esta estabilidad, esté haciendo, estés haciendo proyectos tanto en Facebook, en YouTube o en cualquier plataforma. Y una vez que te sacan estos proyectos, porque van a tomar tiempo. ¿Cuánto? Realmente no lo sé, pero tiempo sí va a tomar. Mira, yo tengo una página de Facebook que es la que actualmente tengo monetizada. Tiene alrededor de 6 meses. este No gana mucho, tiene 10.000 seguidores, tiene alrededor de unos está ganando prácticamente mensual como unos 20 unos 40 dólares más o menos porque está creciendo poquito a poquito y la que tenía anteriormente que tiene más de dos años eh, bueno está está ganando alrededor de unos 100 200 dólares ya saben cada 15 días o semanalmente o mensualmente todo dependiendo pues de la relevancia que tiene el contenido de esta página pero no estuve ganando esto de la noche a la mañana, ni fue de un día para otro, ni fue ya, ya, ya, ya. Fue con tiempo, fue con dedicación. Esto es lo que yo te puedo dar como consejo y es que si te quieres dedicar a este tipo de trabajos, que la verdad es que son los trabajos más geniales que tú puedes tener ya cuando tú estás en esta plataforma ganando dinero, mira muy bien el trabajo que... Les ha costado a estas personas para poder estar donde están. Y créeme que cuidan mucho el contenido que ellos suben. Ok, no estamos hablando de los influencers, sino los de los creadores de contenido. Los influencers de Facebook hay que hablar sobre ese tema, pero en otro video. No en este video. Así que espero que este video te pudo haber ayudado. Y realmente, si tú no has todavía tenido la infracción de originalidad de contenido... Pero está subiendo contenido que no es tuyo, espero que lo empieces a dejar de hacer Porque pueden castigarte de la peor forma si tú tienes un, una fanpage eh, ligada a tu perfil de Facebook De toda la vida y te sancionan borrando tu perfil de Facebook y tu fanpage Lo que más te va a doler es un perfil de Facebook donde tenías a todos tus amigos y... Crear un perfil nuevo te va a costar bastante. Y empezar una fanpage nuevamente te va a costar demasiado. Así que no queremos eso. Queremos hacer las cosas bien. Y te invito a hacer las cosas bien. Si te gustó este video por favor dale like. Suscríbete. Eso realmente me haría bastante. Si de verdad este contenido fue de tu agrado. Te pudo ayudar porque realmente te va a poder ayudar. Si haces todas las cosas bien. Por favor, lo que puedes hacer es darle compartir a este video. Informar a las demás personas. Y sí que tenemos otro tema de qué hablar. Que es cómo hacer para solucionar el problema de la infracción roja de original de contenido limitada. Estuve ganando dinero por Facebook. Me cayó esta original de contenido limitada roja. Pero, ¿qué puedo hacer? Realmente ya tengo que desistir de esto. Esto lo podemos hablar en otro video con más digamos tiempo porque para esta precisamente infracción hay que dedicarle un tiempo y un vídeo solamente hablando de esta no hablando de los dos tipos de infracciones porque prácticamente se puede demorar como unos 20 minutos o una hora hablando solamente de la infracción roja porque la cometiste y qué deberías hacer para poder librarte de esta infracción Así que yo soy Nando Di, este fue Creative Roll. Si te gustó este video, por favor, dale like y comparte Y nos vemos a la próxima. Yo me despido. Bye.